Canal aquí, nuevo video para ustedes. Hoy estamos en Minecraft con Emi. No hay chicos. visto? Excepto con Emi. Hola. Uy, me caí en un hueco. Ah, bueno. Sube, sube, sube, sube. Ey, chicos. ¿Qué que te a subir? Nos pegas ¿Sabes qué? Les vengo a decir una información. Me acaban de comentar de que algo ocurrió en los archivos de Minecraft. Y la lava va a empezar ¿Sí? a subir cada 10 segundos Así que tenemos ¿Qué? que... ¿Qué? Sí, tenemos que encontrar no, materiales sí. Y escapar al, al... Oh cielo, no, no, no, no, no sabes lo que podemos hacer? Que, que... la campana Que los aldeanos se escondan y roban ¿No? sus cosas Mira, mira, mira No, no, no Pero... No, no, no Hay que salvar a los aldeanos Mira, mira, Ay, mira, mira, mira tú! Mira. Pero... ¡Sálvate! Pero para salvarlos tenemos que robarle Porque tiene muchas cosas Así que Encontré empezamos. un pico de hierro Y pan yo tengo pan, ¿Eh? yo tengo 17 pan no, Yo bro, tengo 9. Ahora que, ahora que si la lava empieza a subir Tendremos que elegir materiales que no sean flamables Claro, que no te, tenemos que, que Hacer lo típico de Minecraft. Tenemos que hacer un pico, picar Antes de que suba la lava no Y conseguir oh, no más ¡Eso no es justo! justo. ¿Eh? tiene pico! ¿Cómo que ya tiene pico? Me ah. <ríe> lo encontré una de las casas de dije que taqueáramos todo ¿Cómo, te, ¿Cómo sacaste eso? ¿Ahora? Estaba en esa casa, la ratié Ah, bueno, <risa> vamos a revisar eh, antes, antes de empezar ¡Un palos, palos, pala Ah, bueno ¿Ves? Ahí también había par y me lo robé todo Eh, ¿Cómo un patata? El Alecci ah, me robó una el panadero ah, bueno. Haz una mira, consigue piedra que La piedra no se inflama La piedra, sí, sí, sí mm, es, pie, es, es piedrus inflamatus <ríe> ah, bueno. a ver, a ver, es que la ahí, madera chico. sí es inflamatus y la, y la, la, la tierra no, pero, pero se puede quemar también. Ya mátenlo. Uy, ya se hizo de noche, de noche, panito, tengo miedo. No, oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo, yo hago de día, yo de día. ahí está. Ahí está. Eh, hacker, ah, bueno. <ríe> claro, es que eso de raíz del vehículo no nos puede hacer cualquiera, yo hago de día. Si tú no serás el admin Soy <risa> el dios del día Chicos, chicos, pero cuidado Si es en la mina, puedes subir la lava en cualquier momento uh, si Rápido, sí, un rápido Espera vapor, pero, ¿Cómo que Alexi es el admin? Vengo a desafiar al admin Oh, Dios, ¿Eh? batalla épica Batalla épica Batalla muerta. puedes 도chlivical. desafiar al admin bueno. Voy a desafiar al admin ¿Dónde está el admin? ¡Aquí está el admin! Pelea, a ver <risa> Está quieto ¿Eh? Ah, abuelo. no, no, no, es de... Estoy craftando unas cosas buenísimas Vamos a llevarnos animales y comida Tenemos que hacer algo como el arca de Noé, Caplay. Tenemos que llevarnos uno de cada especie uno, uno de cada mono, o sea que llevamos a Emi Uno de cada tramandra, ¿Eh? o sea que llevamos a Rabito Uno de cada sapo O sea, llevamos a Keplay. Espera, son ah, vale, dos me de me cada voy. especie, no uno ah, ah, ah, Alex, Alex, tú no vas a ir solo Mira, ahí está tu, tu otro lado de especie Ahí, ahí, ¿Dónde, dónde, ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ahí, bueno, ahí están, No, sí. oh, Chicos, ¿vieron la barrera? Se pone, se a, llover. Se pone oh, a llover, Creo que ya casi viene Creo que ya casi viene, tenemos que conseguir materiales espera, espera, espera, espera, que también sí, se pone Cuando se quita el agua Dale papu, vamos, vamos Danza de la lluvia, danza de la lluvia ¿Hacemos un barco de piedra? ¿O algo? barco de piedra? piedra ¿Es imposible? ¿Sí? ¿No sé ¿Contra la lava? Eh, Pues es imposible no se hunde, que la piedra no flota ¿Cómo piensas hacerlo flotar? A lo mejor no hacemos un barco de madera. de eh, madera. Es pero es que físico. la lava es lava, se va a inflamar. Yo, yo empiezo, a Oye. Construir... Eh, empiezo a escuchar algo ahí abajo, ¿eh? Creo que la lava se acerca. Sí, sí pues vamos a subir. A ver. Uf, uh, uh, uh, Empecemos. ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pedo? pedo? Tome, tome. A ver si trae materiales. Ah. Todo voy haciendo hacia arriba. Ahí tira el pico. Ahí está. ¿Quiere materiales? ¿Quiere materiales? materiales? ¿Toma materiales? ¿Toma materiales? Ahí está. tu hat. Papu, deja tu hat. Uh, uh. tengo poquita vida y no tengo comida. Me no voy a morir. Dale pan, dale pan, dale pan. Dale pan No, me suministro su pan. De, pan. Su de pan. No se los doy a nadie. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no. La gente, mira, ahí no abajo, labito, mira debajo de la casa, mira más. No, no, no ¡Panita! ¡Panita! no hay no perro, perro. Tal, amigo. mira yo solamente tengo madera. <ríe> Palo, panita, no, no, sé, que no. Tenemos, pero... Tenemos que salvar a ¡No! los valdeanos. Tenemos Era... que salvar! Los vienen. Ya te la cogí. ¡Táyganos a, a la oveja! A, a la oveja! ¡Táyganos a la oveja! ¡Voy a la oveja! la oveja! Y me quemo, sube, sube, sube, sube. Oh, ¡No, carnalito, mira no. cómo se llenó esto. No, carnalito, no padre! No, pana, tenemos que subir, sí o sí. Tenemos que priorizar vidas. La vaquita tiene que sobrevivir, aunque no tendrá de tendencia, pero tendrá que sobrevivir. <risa> ah, yeah. Yeah. La, a ver, a ver, nos alcanza para una, no, dos días, no así, vive, come todo. ¡Nunca sobrevive! ¡Te quiero comer! ¿Cómo? ¿Cómo que comer? ¡Para sobrevivir! ¡No, no es comida! ¡Le podemos, no, le podemos no. sacar, le le podemos no sacar provecho! Le, quitamos, ¡Le sacamos leche y así podemos consumir cada rato! ¡Ay, cuidado! ¡No! Esa vaca me está. me estaba mirando feo, Alexi. Tu vaca me está tu mirando para que feo. No se muera. ¡Chicos, si sí, te ¿no? está mirando feo! ¡Dije! ¡No! ¡La no, vaca casi me tira! está muy gorda! Dale. ¡Sí, vaca! ¡No podemos estar todos aquí! Claro, no, ¡No podemos! No, no. ¡Déjame no. mirar! ¡Aleti! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con la vacita? ¡Vaca, no, sube! sube, sube, sube, sube, sube. <ríe> Puedes subir, puedes subir, puedes subir. Se está ah, ahorcando, puede se está ahorcando la pobre. Suela, sube suela, suela. Ahora un piso abajo. ¿Eh? Alexi, vuelve atrás Vuelve atrás, vuelve atrás. Sí, sí, sí, vale sí. Vuelve Pai, mi la mataste. Vuelve, vuelve a la, vuelve aquí. Sube, sube, sube. Vamos, piso. Sube, sube, sube. Me estoy quedando sin bloques, chicos. Me estoy quedando sin bloques. También me quedan tres Alexi, <risa> Alexi, Alex, Alex, <risa> vuelve atrás, vuelve atrás. Me no se, se está abajo. Sube, sube. el costado, por el costado. No, no, a no. Va a romper la cuerda. Se va la cuerda. ¡Vaquita, tenga mucho cuidado con la vaca! ¡Ah, ¡No, no, Alexi! suela, suela, carnal! suela, no, Alexi! ¡Súbela! ¡Prueba la vaca! ¡Robin, acá haces poniendo tierra? ¡Soy yo! ¡Soy yo que sé con la tierra! ¡Así, así! Ah, espera, ¡Espera, espera! ¡Deja la quita! Ah, ¡Le hago un camino! ¡Le hago, le hago! Ah. Uh, uh, uh, que te quito! ¡No avances! ¡No avances, Alexi! ¡No avances! ¡Estoy tratando de hacer un camino abajo! A ver, a ver, a ver... ¡Quiero grabar esto! ¡Una mejor toma. Zum, zum, zum. A ver, ¿dónde está? La Salvamos, la per, per, la salvamos, per, per, per. No la salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, puedes salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, salvamos, ¿Cómo se nos murió? ¿Cómo se nos petateó? Sí, sí. Porque ya estaba asfixiada y pobrecita y moribunda. No, carnal. no ¿Fue, fue lo mejor. No quiso. No no, no, no fue lo mejor. No fue lo mejor. Fue El piéndese de madera se está quemando. Uh -huh. oh, Gente, aquí solo uh -huh. puede estar ¿Quién Bien dicho, Levi. No, no, no. Bien no. dicho, Alexi. Bien dicho, Alexi. Ah, no salvo Ah, bueno ¡Gané! ¡Me considero ganador de esto! Bueno, ganador no, porque también voy a morir Así que No tengo de otra Capri, vengo amita. del infinito Y te vengo a matar ¿Qué